Soy Etel Barahona Paul, eh, cofundadora de DPR Barcelona, una editorial especializada en ciudad, pero sobre todo vinculada a la ciudad con sus aspectos más políticos, sociales, culturales. Llevamos un tiempo también interes interesados en cómo la ciudad puede ser ese catalizador para, para que la cultura se reavive y, y a, abarque otras dimensiones que, que se habían quedado estancadas, sobre todo en los años de crecimiento económico. Mi tesis es sobre todo que... El, la ciudad en sí no es un laboratorio. La palabra laboratorio define contextos que son más bien cerrados, que se busca encontrar una replicabilidad, una escalabilidad. Y la ciudad, al ser algo tan complejo, nos encontramos ante niveles de complejidad que impiden que determinado proyecto pueda, pueda ser replicable en contextos muy diferentes. no Siempre se necesita una cierta adaptabilidad y trabajo de campo para conocer esos diferentes contextos. En ese sentido, creo que la palabra laboratorio puede ser que esté mal utilizada o que necesitamos ampliarla para que se haga más fácil de entender entre toda la ciudadanía y no solo en el ámbito de la cultura. Al final también en este tipo de eventos o de laboratorios siempre nos encontramos personas muy similares, con intereses muy similares y nos cuesta comunicar estos intereses o estas formas de, de entender la ciudad a, a otras capas y creo que el lenguaje juega un papel muy importante. Surge de, de, de una complejidad muy diversa porque lo que se tiende a llamar arquitectura social y urbanismo táctico que existe desde hace muchos años ha tenido claro este repunte por la crisis económica evidentemente, por dos motivos. Primero porque la ciudad lo necesita y porque los arquitectos necesitan buscar otro tipo de trabajos y otras, eh, otros campos de interacción. ¿no? Yo creo que es un campo muy fértil y muy amplio y creo que lo más importante, lo que le da riqueza es que llegan a estos espacios con un conocimiento, un bagaje arquitectónico, pero llegan como ciudadanos. Creo que la época del estar arquitecto, de yo, yo soy el experto y yo te voy a enseñar cómo vivir la ciudad, se ha terminado. Si logras eliminar estas capas de, de jerarquías y poder provocar una interacción real entre diferentes expertos de diferentes ámbitos, es cuando se logra que estos espacios, esta re recuperación de espacios abandonados o espacios nuevos que se crean, empiecen a funcionar. Las tecnologías evidentemente no son malas per se. Yo creo que lo que hace eh, criticable el modelo de Smart City son dos cosas. Una es ver la tecnología como el dios y que solo a través de ella se puede lograr mejorar eh, la calidad de vida de las ciudades. Y otra es que habitualmente esas tecnologías van de la mano de grandes empresas que son quienes las desarrollan y entonces eh, sistémicamente ese capital se apropia y provoca temas como la privatización del espacio público. Creo que el modelo de Smart City cuando se utiliza solo como una palabra que se pone de moda, que qué bonito, es criticable en la medida en que no aborda las, la, la complejidad más personal y doméstica, digamos, de los ciudadanos. ¿no? Cuando la fetichización de un, de un modelo borra completamente lo otro, es cuando creo que comienza a ser criticable. Eh, necesitamos que las personas entiendan toda esta complejidad y simplemente sepan cómo interactuar en diferentes contextos y no siempre solo a través de la tecnología. Los laboratorios, ya sea para desarrollar un proyecto basado en nuevas tecnologías o para hacer un hackathon o para hacer algo más low-tech, pero sea cual sea el leitmotiv, creo que la intención principal es provocar relaciones y tejer redes entre los ciudadanos, ¿no? Y creo que esto se logra a una escala pequeña, porque a una escala grande simplemente te, te desborda o no puedes conocer a... 200 personas en, en un workshop de dos días, o sí, les dices hola a todas, pero no te quedas con ninguna, ¿no? Entonces creo que la gran riqueza y potencial que tienen es eh, trabajar a una escala pequeña, intermedia, para lograr fortalecer esos lazos, ese tejido social, también eh, interacción entre diferentes tipos de, de personas con diferentes tipos de conocimientos que se dan feedback y se retroalimentan y que precisamente eso provoque que los proyectos que ahí se desarrollan puedan tener eh, un seguimiento y, y para eso creo que funciona muy bien la, la escala pequeña media de la ciudad.